Continuamos con nuestros resúmenes de libros. En esta ocasión le toca al libro Entrenamiento Mental de Terry Orlick. Pero antes de entrar en materia te voy a pedir que si os gusta. Le des like. Te suscribas y clics la campanita para que te lleguen notificaciones en cuanto subamos otro video. Bueno sin más. Comencemos. El autor es especialista a nivel internacional aplicando la práctica del entrenamiento mental y la excelencia. Fue ex campeón y entrenador de gimnasia. Trabaja como coquilla deportiva. Vaya ante este currículo podemos adelantar un poco acerca de qué trata este libro que va encaminado a mostrar cómo se preparan los atletas y cómo esto mismo nos puede servir en nuestra vida diaria. En el libro viene una serie de elementos que considera importantes para las suportantes para la superación deportiva y personal y comienza explicándonos la importancia que tiene la visión. Por eso la frase benditos los que saben a dónde van porque sabrán cuándo habrán llegado. Habla de siete elementos fundamentales en la superación y la excelencia. N Número 1. El compromiso el compromiso como piedra angular ya que si no tenemos este prácticamente es imposible lograr algo importante, ya que este a su vez se alimenta de nuestros sueños, anhelos y esperanzas. Habíamos mencionado saber a dónde queremos llegar es importante. Metas medibles. Saber si queremos ser un gran deportista o profesionista o cantante. Tener claro lo que queremos hacer de la manera más concreta. Número 3. La atención dirigida es cultivar la concentración mental, la cual resulta esencial si queremos llegar a ser conscientes de manera disciplinada. Así podemos entrenar nuestro pensamiento para que siga un camino que nos conduzca hacia lo que deseamos. Nos ayuda a poner orden en los sentimientos. Pensamientos y en las acciones. Consigue el grado de armonía y equilibrio entre su mente, su cuerpo y sus emociones. Número 4. La confianza. Henry Ford lo decía claramente tanto si creemos. Henry Ford lo decía claramente tanto si creemos que podemos como si no en ambos casos tenemos razón. La confianza. Nos alimenta y nutre nuestras actuaciones diarias. Número 5 La visualización positiva La visualización positiva en la meditación, la yoga, la hipnosis y otros campos. Esta permite activar las funciones fisiológicas que contribuyen al éxito de proyectos y acciones. Aquí podemos observar el ejemplo de un experimento en el que ponían a la gente que solo practicaba el tiro y otro grupo que hacía ejercicios de visualización positiva del tiro y además practicaba. Lo que se observó es que el segundo grupo tenía mucho mejor porcentaje de enceste que el primer grupo, ya que el visualizarse tirando a cerebrales que cuando uno realiza realmente la actividad. Número 6 Control de la distracción En la actualidad en la sociedad existen un sinfín de distracciones como lo son las redes sociales y otras más. Es importante tener control Es importante tener control de estas distracciones como por ejemplo ver los mensajes de WhatsApp a una hora nada más para no estar observándolos a cada rato. Número 7 El aprendizaje constante el conocimiento tiene fecha de caducidad. La idea de estar al día resulta a la vez más fácil, pero también más difícil día a día. Se publican nuevos acontecimientos en los campos, pero también es más fácil acceder a los conocimientos. Por eso es necesario aprender a seleccionar solo aquellos que nos sirven. Estos siete puntos. Nos da significado y alegría en lo que realizamos. Si tu visión es clara. Todo tu ser disfrutará de la luz. Caso contrario, todo estará en oscuridad. De esta manera nos encontramos en conexión con la tarea que realizamos ya sea en el trabajo o en nuestro proyecto. Fluyes hacia la atención dirigida. Y empiezas a disfrutar la práctica. Te comprometes para perseguir tu sueño. Ser lo mejor que puedes ser y hacer. Te desarrollas tanto física como mentalmente y de manera técnica. Fíjate metas claras. Persevera. Continúa aprendiendo. Siéntete orgulloso de tus acciones o creaciones y disfruta seguir aprendiendo. Compétete y apasionate con tu visión. Disfruta lo que hagas. Aprecia los momentos en los que realizas tu actividad diaria. Entrégate y disfruta del crecimiento personal. Cuando las cosas no salen con lo planeado. Tienes que estar porque estás realizando la actividad que haces. Tienes que apasionarte. Comprométete con el aprendizaje y tus tareas. Adquiere la habilidad mental de centrarte en lo que haces. Es la clave para un alto desempeño. Otro, otro punto importante es aprender a concentrarte de manera fluida. Que te va a dar el push para mejorar la cantidad y calidad de lo que aprendes tanto en tus acciones y en tu vida. Ten confianza en tu potencial. Tu capacidad para superar los obstáculos y lograr tus objetivos. En tu preparación. En tu foco, en tus elecciones, en la relevancia de tu misión y en la importancia de aquellos con los que trabajas. Lo que ha aprendido el autor al trabajo, tienen habilidades mentales altamente desarrolladas y, sobre todo, una gran perspectiva positiva. Pone un ejemplo de los cirujanos y astronautas más brillantes de Estados Unidos los cuales poseen perspectivas sobre lo que hacen y una potencia mental. Parestal Parecido a los mejores intérpretes de música clásica de Europa y Escandinavia. Es decir, la cultura centrada en la acción. El autor nos sugiere tener siempre en cuenta el compromiso y la concentración a la consecución de un objetivo. De es posibilidades de lograrlo lo que a su vez te va a dar una gran confianza. Y esto aumenta tu compromiso y concentración. Los siete puntos mencionados. Te pueden servir de guía para mejorar cualquier cosa de tu vida. Siempre céntrate y pregunta qué es lo más importante para ti en este momento. Y ve la rueda, checa tus habilidades mentales y verifica cuáles necesitas fortalecer. Elabora un plan para tu propio perfeccionamiento y trabaja en su desarrollo. Humano no solo quiere vivir sino también tener algo por qué vivir. Lo que significa buscar nuestro potencial. Siempre existe el deseo de convertirte en el mejor. Lo cual es una aspiración humana muy valiosa lo que lleva al crecimiento personal. Los niveles, personal. Los niveles elevados de ejecución o de superación personal en cualquier campo no se alcanzan fácilmente. Existen muchos obstáculos que superar y barreras que sortear. Hacerte una persona hábil en cualquier campo requiere un alto grado de compromiso absorbente y creer en tu propio potencial. Las principales barreras son psicológicas. Recuerda que las grandes acciones humanas comienzan con un sueño, cada logro está en tu cabeza antes de hacerse realidad. Los sueños preceden a la realidad, ven a la realidad. La nutren. Incluso la crean. El compromiso es algo que uno mismo debe desarrollar. Nadie puede decirte lo importantes que son las cosas para ti, es una decisión propia lo que está claro son extremadamente comprometidas. Acepta las críticas, las constructivas nos ayudan para mejorar y las no constructivas construyen nuestro carácter. No te asustes ante el fracaso. Recuerda que el fracaso es otra cara del éxito cuando lo analizamos, del éxito cuando lo analizamos correctamente. Mantén siempre la compostura ante cualquier situación. Fíjate metas diarias. Es importante saber qué vas a conseguir diario. En cada momento. Comprométete a evitar lo que te corresponde. Descansa bien cuando vayas a entrar en algún nivel de competencia como presentar un examen o un deportista cuando va a tener una competición, ya que ese momento va a requerir de toda nuestra atención. Allá donde va tu mente. Va todo lo de... Los niños cuando juegan no les afecta el caos. Lo único que existe en su mundo en esos momentos es la acción o el movimiento en que está inmerso. El gato cuando va a atrapar el ratón, no se preocupa si lo juzgan ya que está en concentración plena. Concentración en el deporte es plena. Estás totalmente conectado con lo que haces y solo existe eso. Tú y tu actuación son uno. Eso mismo podemos aplicar en la vida en cualquier actividad que realicemos. En cuanto a la consecución de lo que realicemos, en cuanto a la consecución de nuestro objetivo, menciona el ejemplo del tirador de arco, el cual solo tiene el objetivo de dar en el centro y solo ve su centro y entra en un estado de concentración total. Lo importante es su nivel de centro que tiene ese nivel, nuestros objetivos. Siempre debemos tener objetivos a corto y largo plazo. Con metas realistas. Para traducir los propósitos generales en acciones específicas. Eso es lo que hace un entrenador y eso lo podemos retomar para nuestras vidas. Retomar para nuestras vidas. Bueno es todo por hoy. Si te gustó no te olvides suscribirte, darle like y activar.